Me gusta apoyar a las fundaciones que apoyan a personas en escasos recursos donando ropa y alimentos. Yo ayudo a los perros de la calle dándoles alimento. El manera de cambiar a México sería por el pensamiento a través de la filosofía. Llamo por México pues es contribuir a la sociedad para que todos estemos en convivencia. No hay ninguna distinción de, por ejemplo, de hemos, de darketos. Todos son para mí iguales, eso es lo que hago por México, promover la cultura. Yo por México eh, fomento el arte como una manera de libre expresión. Pues yo lo que trato de hacer por México es prepararme para así poder eh, brindar como un servicio y no cambiar la vida de todas las personas, pero por lo menos ayudar a alguien a que se sienta mejor. Yo quiero ser médico cercano o cirujano dentista. Entonces pienso que estudiar y prepararte para ser alguien te puede ayudar tanto como para salir eh, como en, en un estatus más grande, tanto como para ayudarte para ayudarte a ti y para ayudar a los demás. Yo eh, recaudo dinero para donar a fundaciones y pobreza en México. Okay, bueno, estudio por México y trabajo por México para que... México sea un país mejor, y su economía sea mejor. Eh, ok, ¿qué hago yo por México? Lo que hago es esforzarme diariamente, hacer mejor mi trabajo, eh, involucrar e incluir a todos los contextos sociales y económicos para que todos vivamos en comunidad. Soy profesora en el CCH y busco también transmitirles ese cariño, ese amor y esa pasión que tengo yo por mi país lo busco transmitir también a mis, a mis alumnos, que ellos son el futuro de este país y bueno creo que que entre todos podemos hacer un mejor país yo trato de ayudar o sea, a hacer las cosas como se supone que debería hacer en la sociedad y si el transporte colectivo necesita que se pague un, un tipo de precio pues yo pago pero si lo prefiero también trato de no, no caer en la misma en la contaminación o en comentar ese tipo de acto y en cuanto a la política trato de checar bien a todos los políticos para ver qué cómo van a representar si, de verdad tengo interés por esos políticos, por sus propuestas, y entonces sería como que lo no, hago por México. Yo hago por México estudiar. Yo hago por México leer. Soy el profesor Guillermo Solís Mendoza, del de Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, y su pertenezco al área de talleres de lenguaje y comunicación.